Continuamos con el tema, nuestro turno central, a cargo de nuestro compañero Gabriel Canahuate. Y yo diría que presentar a Gabriel nos tomaría muchas horas hablar de él. Para nosotros, Gabriel, es de un inmenso placer y de muchas emociones saber que en este mes contamos con un tema tan importante a cargo de una persona que sí lo vivió muy de adentro y que solo... Personas como tú nos pueden hablar de esto. ¿Quiénes más que ustedes que realmente estuvieron ahí? Pero a la vez le damos gracias a Dios que hoy tú eres un testimonio, el cual nos vas a compartir tus ideas. Gabriel está de más decirte y aún así merece que se te diga. Gracias por tomar este tema para ti, que es tuyo, y regalárnoslo a nosotros. Orgullosos de ti. Puedes abrir tu micrófono y voy a compartir la pantalla. Buenas noches compañeros rotarios, señores invitados, familiares que creo que están con nosotros esta noche. Uh, ¿Me confirman si me oyen por favor? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Debo agradecer la confianza depositada en mí para este tema esta noche y debo reconocer el poder de convencimiento de Teme que me trajo a esto, tomando en cuenta lo difícil, y ella como psicóloga, ustedes que hablan tanto de psicólogos ahora, sabe, es hablar de algo que no es agradable por las cicatrices que deja. Lo titulé, Mi experiencia con el COVID-19 en memoria de un paciente recuperado. Dame la siguiente, por favor. Y no voy, dame la siguiente técnica, por favor. No voy a hablar del COVID como enfermedad. Diría simplemente que es un virus que es de la familia SARS-CoV-2, que es el COVID-19, coronavirus disease-19. Algunos lo han llamado el virus mortal y que nos está afectando ahora a nosotros como país, como población y al mundo entero. Sí quisiera hacer una acotación antes de comenzar, de manera formal. Me gustaría que ustedes tengan presente que lo que yo voy a decir esta noche aquí con ustedes es mi percepción personal, es mi opinión, es como yo lo viví, es como yo lo siento. Sobre todo tomando en cuenta que hay miles de personas que han sufrido esto, que gracias a Dios se han recuperado y con diferentes niveles de, de gravedad o de afección por la enfermedad. Y algunos podrían decir que lo que yo estoy diciendo no tiene tantísimo sentido, que eso fue una gripe común y corriente. Algunos afortunados lo tuvieron sin darse cuenta y otros más desafortunados lo tuvimos a cierto nivel y otros han muerto. Debería comenzar diciendo que es una enfermedad que a mi juicio en lo particular es una enfermedad que denigra al ser humano. Como médico usted puede decir que todas las enfermedades, si me, me apaga el pavo, por pues un momentito de mí, por favor. ¿Perdón? Apágame la imagen un momentito, por favor, antes de compartir la pantalla. Sal un momentito, por favor. Diría que es una enfermedad que a mi juicio es denigrante. Es denigrante porque nos quita como pacientes la oportunidad de compartir con el ser querido en los momentos de más necesidad, de más dolor. No todas las enfermedades permiten que el familiar nos acompañe, pero nuestros medios siempre trae la posibilidad de acceso, de que nos vean, de que pasen por allá, de que no agarren una mano, y estén con nosotros, incluyendo el mismo personal de salud, médicos y enfermeras. Con esta enfermedad, como todas las infectos contagiosas, pero con esta en particular, hay un aislamiento prácticamente total del paciente. Hay una soledad que se siente, que se palpa, que se vive, y que parte de la depresión que acompaña a la enfermedad, yo diría, viene... Porque tú te sientes como que tú eres rechazado, que nadie te gusta, nadie te quiere, nadie se quiere acercar a ti. Por miedo a contagiarse, tú estás en una cama y tú ves a un agente disfrazado de marciano, entonces ¿quién es? Te lo rotan periódicamente. Y lo que es peor, tus familiares que están sufriendo y sintiendo tu ausencia, tu dolor, tu malestar, solamente pueden enterarse de ti si alguien le dice, aunque una nueva modalidad para mí que me estrené como paciente, por primera vez muchos, muchos, muchos, muchos años, es que se me permitió tener un teléfono inteligente conmigo en la unidad intensiva donde yo estuve. Y eso me permitió tener contacto parcial con el mundo exterior, con mis familiares y hablar con ellos. Y eso me dio fuerza para seguir porque de una manera u otra me ayudó a, a mitigar un poquitito esa soledad que se siente. Pero dame las imágenes ahora. Pero déjeme compartir de una forma muy personal, con algunas imágenes gráficas que no tienen que ver con la enfermedad, pero que sí son una guía para que sepa lo que está pasando. Comienzo con esa imagen diciendo que la idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos de nuevo no falte nadie. Y eso me hace a mí recordar que hace un par de meses atrás en mi trabajo como radiólogo, yo llamaba a mi compañera de trabajo para mostrarle un artículo que me llegaba de la última revista de radiología, o salía por internet una de los de medicina o algo, para mostrarle a ella las imágenes de COVID como se veía discutir en ese momento. Y nunca pensamos, independientemente de que oíamos lo que estaba pasando, que podía llegar aquí y mucho, mucho, mucho menos que fuéramos partícipes directos de ella. Dame la siguiente, por favor. Imagínate un día lleno de colorido como ese. Sigue, por favor. Se puede convertir del golpe a porrazo sin ninguna razón en un día oscuro, un día nublado, un día se pierden los colores. Sigue, por favor. Tú te levantas de tu casa, tu casa que te da seguridad, tus familiares que están contigo y te vas a trabajar un día común y corriente. Sigue, por favor. Tú vas lleno de, de esperanza de construir, de ayudar, de compartir. Sigue, por favor. Con esperanza de que el día sea productivo, no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, en lo moral, en lo profesional. Sigue, por favor. Pero nos olvidamos de lo frágil que la vida puede ser. Y lo que cualquier cosa se interpone en nuestro camino en un momento dado, por insignificante que sea, puede convertirnos, no puede romperse a fragilidad. Sigue, por favor. Y lo que es la vida diaria, tu rutina diaria con tus hijos, tus nietos, se puede echar a perder. Sigue, por favor. O sea que no siempre es un arco iris de colores agradables y bonitos. A veces es un arco iris que tiene colores desagradables, como lo puede ser. Fíjense que hay una flor ahí en color, con el sol por detrás, con la luz, eso es color, eso es vida, eso es contraste de colores. Pero un día cualquiera laboral, si mal no recuerdo porque perdí en muchas formas el concepto del tiempo, fui a trabajar y al final del día, en la tarde, por un episodio de tos sin razón ninguna, mi color pasó a una cosa sin color, a blanco y negro, sin vida. Dame otra por favor esa tos se convirtió en lo que yo llamo la maldición de los 50 años porque a los 50 años me dijeron que soy que soy asmático he hecho unas tres o cuatro crisis en ese periodo de tiempo y llegué a casa con una tos solamente tos tos seca con un poco de falta de aire algo de cansancio pero sin ninguna otra cosa sobre añadida médico familia de médico papá de médico con amigos médicos fue la grandísima suerte de que compañeros médicos de mis hijos me trataran, con un cariño y cuidado inmensamente bueno. Se me comenzó a nebulizar en la casa, pero no cedía. La tos seguía y era básicamente tos que no rompía ese ciclo con la nebulización. Una radiografía simple mostró una neumonía, una neumonía común y silvestre, que es la primera vez en mi vida, 60 años, que tengo una afección pulmonar infecciosa de ese tipo. Se me puso tratamiento específico con análisis de laboratorio relativamente normal. La consolidación neumónica que era mínima cedió. La tos no cedía, lo que motivó que tres, cuatro días después se me llevara a un centro médico a hacerme una tomografía computarizada de toras que mostró que la neumonía que se había visto previamente en una imagen había desaparecido, pero que habían aparecido entonces unas imágenes que son muy sugestivas de lo que llamamos hoy COVID-19. Que de hecho lo estamos usando como medio diagnóstico ayudante ante la a veces no certeza diagnóstica de las pruebas de laboratorio o la no, el no acceso a ellas. En base a esa imagen que era mínima, que había aparecido como un nuevo hallazgo de características diferentes desapareciendo la neumonía anterior, y tomando en cuenta que la tos seguía, solamente tos, solamente falta de aire, no incapacitante, pero sí cansancio, sí la opresión torácica se me ingresa en una institución de salud. Tuve la suerte de que tuve una ventana que ponía un monumento, tuve la suerte de que tuve un médico amigo, compañero que no me desamparó, que estuvo conmigo, y se mantuvo nebulizando por dos días y medio, tres días, creo. Tenía mi teléfono, tenía contacto. Por diferentes razones que tal vez no viene al caso hablar de ellas ahora mismo se me traslada a otra institución, no por mal cuidado en la que estaba, sino por razones de familiaridad, de mayor acceso a otras cosas por ahí en el momento, y ahí comienza el, lo que llame el viaje en una ambulancia. Yo siempre quise manejar un camión de bomberos, una ambulancia, más que nada por la sirena y sentirme importante y quitar a la gente en medio. Pero en este caso particular, yo hice el viaje en la parte de atrás. Ahí me tomó una foto mi hija, que no sé cómo coincidió llegando a otro sitio, hablando con mamá por teléfono, diciendo que estaba todo bien, que se tranquilizara, pero miren cómo yo ando medio aislado, con botines, con pijama, con una bata, con mascarillas, con, la, con los guantes, todavía muy activo, todavía muy tranquilo, con mi simple tos, que fíjense que ni siquiera me oxígeno en ese momento. Dame la siguiente, por favor. Y, oh sorpresa, se me lleva a una unidad de intensivos. Estaba todo preparado para esperarme, me recibieron muy bien. Y ahí comienza lo que yo quiero definir con esas imágenes, lo que es una lucha. Una lucha por la supervivencia. Fíjense cómo hay manos luchando por alcanzar algo y como una mano es la que sobresale por las demás, buscando apoyo, buscando soporte, buscando salir de la toalladera. Llegué relativamente bien, digamos que tres y media, cuatro de la tarde, a una habitación. El clásico papeleo, el clásico monitoreo, electrocardiograma, los electrodos, el oxígeno, las soluciones. Tuve la suerte que venas buenas en ese momento, con hidratación, no se me infiltraron las venas. Y comenzó el, a darme medicamentos para lo que era en ese momento respiratorio. No se me hizo imagen nueva porque tenía una de hace uno o dos días y se está manejando en base clínica. Dame la siguiente, por favor. Van a ver que no sé quién me tomó esa imagen. Me encontraron medio dormido con mascarilla de oxígeno en que la alternaban con CIPAP o con cánulas nasales. Y lo que yo no acabo de explicarme todavía, cómo de esa tarde a la tarde del día siguiente, mi ánimo, mis condiciones generales habían sufrido un deterioro sumamente rápido. Básicamente la tos que nunca me dejó, el incremento en la sed de aire, la sensación de cansancio. Y lo que para mí fue de las cosas más difíciles, porque quienes me conocen saben que yo soy muy activo, que yo me muevo mucho, yo no puedo estar sentado, tranquilo, a pesar de que muchos de mis hobbies incluyen estar tranquilo, leer, o ir música, armar modelos, tomar fotografías Y dentro de lo que uno puede recordar, porque hay muchas cosas que no se acuerdan, el enfermo, ya sea porque la misma hipoxia hace que borre, ya sea porque tu organismo como mecanismo de defensa hace que tú no la tengas presente. Sí yo puedo decir que me cambió la vida, porque ya yo no me pertenecía. Pasé a un mundo en el que no sabía cuándo era de día, cuando era de noche. En el que no tenía privacidad, porque aunque estaba en un cubículo aislado, era con puertas abiertas, con personal entrando y saliendo sin hora. A veces tú dormido te despertamos, pues estaba bien para que te durmieras de nuevo. Tomar temperatura, tomar signos vitales, a medir el oxígeno, a medir eh, la cantidad de líquido que te pasaban. Si ven en el fondo una bomba que por alguna razón esa en particular tenía la desgracia que se disparaba cada 10 minutos la alarma y era una desgracia hasta el punto que ya no hacíamos caso, ¿cómo pues nos acostumbramos a eso? Nos acostumbramos a vivir con un paquetón de cables encima de mí, viví enredado con ellos a cada rato, pero todavía tenía movilidad y podía sentarme o pararme e ir al baño por mi propia cuenta y bañarme. Lo que para mí es imprescindible y es medicina al agua. Fue la suerte de que hubo un personal médico dedicado. Trabajaban en equipo y entonces rotaban uno un día, otro otro día. Y aunque yo no podía reconocer muchas de las caras por el vestimenta que tenían de protección, nunca me dejaron. Y que tuve la suerte de que se acercaban a mí y me hablaban y me hablaban de tú y lloraron conmigo y me ponían la mano y me asustaban y me tocaban. Tuve la suerte de que hubo un equipo de enfermería, limitado porque parte de la desgracia de esto es que hay muchos que tuvieron que salir, muchos se enfermaron, muchos se cansaron, y estaba trabajando turnos extras, cansados, pero con completa entrega con un nivel de cariño, de profesionalidad, de apoyo que yo creo que es tan útil o más que la misma medicina. Hasta el punto que estudios tomográficos de control mostraron un aumento progresivo, significativo, severo, de mi afección pulmonar. No voy a mostrar las imágenes porque tomaría tiempo, no se entendería o no quisiera hacerlo. Y el control fue básicamente en base a laboratorios. Recuerden que estoy hablando en base a mi experiencia, para otros será una rutina, para otros no, pero quisiera llevar la cronología. Y eran días que comenzaban a las 5 de la mañana que iban a tomarme los llamados gases arteriales, una punción con una aguja común y corriente, pero en una arteria, a sacarme sangre, eso duele como el caray. Cinco y media de la mañana, un electrocardiograma todos los días. Cinco y media, seis, una radiografía de tórax. Siete, turno de enfermería que cambiaba, bañarme, todo no por mi cuenta y ya al final con ayuda. 8 de la mañana en adelante, entrada de médicos, enfermeras de nuevo y los medicamentos todo el día. Aparentemente, aunque toma mucho tiempo, la afección pulmonar mejoró un poquito. Sabemos que no se va del todo. Muchas veces sabemos que lo que tú ves en imagen no representa la condición real del paciente o a la inversa. El paciente luce muy bien y está muy mal por dentro, pero bueno, sigue lo que me para a mi casa. Esos días, y le digo de nuevo, perdí concepto, noción del tiempo. Aunque tenía un celular conmigo y hablaba y mi, los muchachos me llamaban, y videollamadas, mi esposa me llamaba varias veces al día, yo llamaba, los nietos, los amigos. Pero no es igual. Y me alegraron, te vas, te vas, te vas. Sigue en tu casa de tratamiento, te sacamos de aquí. Pero en ese momento, como decía un grupo de muchachos jóvenes, que no voy a dejar nunca sorprenderme como trabajando, 14 y 16 horas diarias, Pienso de madrugada, llegaban a las 7, 6 y media de la mañana del otro día a discutir los últimos artículos que habían salido sobre la enfermedad y los últimos tratamientos, siempre al día. En cierta manera, yo fui de los conejillos de India y del grupo que estuvo conmigo porque no había un tratamiento, y de hecho no lo hay todavía, definido, específico, apropiado, certero, porque es un virus, y lo que sí se maneja son las complicaciones. Cuando me dijeron que me iba y ya me puse pijama limpia, me afeité, me puse, me bañé, llamé a mi casa y todas esas cosas, uno de los muchachos del equipo me dijo, doctor, yo lo siento mucho, pero usted se queda. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, porque hicimos laboratorios y los parámetros del laboratorio se dispararon. Mostraron hallazgos que no son permisibles con que usted se vaya para su casa porque implica potencial complicación. Y ahí comenzó la desgracia mía. La primera desgracia porque la alegría de que vengo a los míos se desbarató, se perdió. La desgracia porque terminé con un catéter venoso central que en cierta manera yo mismo pedí, recuerden que soy médico y creo que sé de algunas cosas, porque hay castigos y un castigo son algunos medicamentos por las venas. Porque en mi vida había sentido tanto dolor como con unos antibióticos particulares por la vena, la sensación de quemazón que eso daba, de dolor que eso daba. Y mire que yo soy poco ñoño, yo soy poco quejumbroso. Era muy difícil de tolerar. Ya me ataron a una cama. Apenas podí en un momento dado bajar a una silla que quedaba al lado, en lo que el cable alcanzaba de un sitio a otro. Pero ahí viene la otra cosa. Primera vez que en 60 años, una sonda. Ahí perdí la vergüenza, la virginidad, lo que usted quiera atado a una cama. Pero comenzó un deterioro progresivo de mi condición física. El apetito se fue de paseo. No quería comer y eso, junto con la enfermedad, contribuía a que la desnutrición que conviene, que proviene con la enfermedad, te quite fuerzas, te quite capacidad de luchar con la enfermedad. La alimentación parenteral. Una gelatina que me estaban dando que mi hija en estos días pasados tuvo que probarla y se dijo que ni de juego como inventaron esa cosa. Y yo dije, bueno, pruébala porque tú le indicas a los pacientes tuyos. La comida de la clínica, que fue muy buena, no puedo quejarme de eso, pero tengo siempre la comida. Pero la incapacidad de moverme, la poca fuerza, la dependencia, dependencia del oxígeno, era preocupante. Y comenzaron a aparecer una serie de complicaciones que un poquito más tarde la verán detallada en certificado médico, pero que incluían un edema pulmonar no cardiogénico, o sea, inflamación, líquido, afección pulmonar, independientemente de la neumonía que fue extensa y me abarcó prácticamente los dos campos pulmonares completos. Una miocarditis, se me afectó por inflamación en el corazón. Gracias a Dios no hubo lesión valvular, no hubo una lesión que me dejara con secuelas o que me incapacitara. Alteración de las, de las enzimas del páncreas, una pancreatitis por, por la enfermedad reactiva, una hepatitis reactiva, inflamación de intestino, se me creció un poco la varilla, se me distendió con la posterior diarrea y la pérdida de líquido. Y tal vez lo más peligroso y preocupante de todo fue que hice una embolia pulmonar subsegmentaria izquierda, que gracias a Dios no me colapsó el pulmón, no avanzó y no me complicó, pero que ameritó un cuidado más... Eh, de cerca más preciso que con, con otras enfermedades cualquiera. Y vuelvo y digo, los muchachos analizaban todo día por día, veían todo día por día, y yo no sabía qué pasaba conmigo, pero sí sabía que algo pasaba que iba perdiendo hasta en un momento dado las ganas de vivir. Y lo digo con vergüenza porque no soy de la gente que se rinde. Y lo digo con integridad porque supe afrontarlo. La llamada a la familia me, me mantenía, pero la soledad, el tú no ver a nadie, no poder hablar con nadie, ver cuatro paredes, un techo, solo, oír a los compañeros de habitación toser, asfixiándose, llamando familiares, igual o peor condición que tú. Iba trabajando conmigo. El castigo de que tienes que ajustarte boca abajo, boca abajo porque se ha comprobado esa posición, quita presión, permite mejor ventilación y ayuda a la recuperación. Para mí que nunca ha sido posible, fue mucho más difícil ahora y sobre todo en esas camas que son tan incómodas, tan duras aunque sean de posición. Y yo trataba de, pero las 8, 10, 12 horas que yo quería no siempre lo lograba y medio me engañaba yo mismo poniéndome de ladito o lo que fuera. Decía que tenía un teléfono conmigo y las llamadas eran importantes, eran interesantes, eran necesarias. Pero llegó un momento, y lo dije después que salí a mi familia inmediata, que no era que yo no quería hablar. Que a veces tú no tenías la necesidad, no tenías el deseo, las ganas, o lo que es me, más importante, no querías que te viera. No sé cómo se logró, pero mi hijo Gabriel Eduardo vino a Santo Domingo un día. No sé cómo logró romper los parámetros de seguridad de la clínica. Lo disfrazaron de médico, entró y se paró frente a mí. No sé por qué tiempo. Así que estaba medio dormido, me desperté, lo vi, me sorprendí y en vez de decirle me dijo que bueno vete, cuánto te quiero. Lo primero fue que le dije vete, vete, no te quiero aquí, sal de aquí. Es una respuesta instintiva de papá para protegerlo, para sacarlo. Yo espero que hoy por hoy él haya entendido que esa fue la idea y no que yo fui mal agradecido que no quise que compartiera conmigo. Y un ángel que tuve fue mi hermana, rompiendo parámetros de seguridad por edad o por la misma enfermedad, me visitó las veces que pudo, me dio apoyo, me habló, me dio masaje en los pies, me puso a oler a orégano con aceite que me mandaron y me dio un apoyo que... Compensó momentáneamente que los demás de la familia no podían darme. Y también eso me ayudó. Pero volvía a la soledad, bien las noches largas, los días largos. Oscuro, claro, yo no sé, una luz encendida todo el tiempo, a veces la pagaba, pero siempre quedaba en el pasillo. Ruidos constantes. te despertaban a la hora que fuera para medicarte, papito, papá, señor, sí, no, yo soy tan viejo, ¿no? Pero siempre los paciente, así que sea de cariño. Y yo veía una pared vacía delante de mí. Yo le pedí a algunos amigos, a algunos familiares, a algunos primos, enséñame a meditar, enséñame a, a orar, enséñame a cómo yo ocupar mi mente con pensamientos positivos, porque tú, como le enseñé las manos al inicio, luchas, luchas, luchas, luchas. La opresión torácica, la falta de aire, la dependencia de una cama, la tú, la dependencia tuya de otra persona hasta para bañarte, primera vez en mi vida. Tú pierdas vergüenza, tú terminas acostado en la cama, Diciendo, hagan lo que quieran conmigo. Trata de sacarme la sangre, sí, aquí están mis manos, pero trata de que no me duela, por favor. Ahora yo entiendo lo que mi papá una vez me dijo, y yo nunca lo entendí. Gabrielito trata de que no me apuche más, no dejes que me apuche más. Y eso que tenía un catete que me ayudó sobremanera, pero los laboratorios era obligatorio la, la función de la barriga con el anticoagulante, la prueba en los dedos, los famosos gases arteriales. Y en un momento dado de desesperación, que ya no aguantaba más, pierdo la pared que me quedaba enfrente, como la que tengo ahora, pero este de ladrillo, que ya era una pared pintada de blanco, creo, sin reloj, sin cuadro, sin nada. Sin saber cómo rezar o rezando a mi manera, yo pedí, dame, dame luz, sácame lo que tengo dentro de mí, dame luz, déjame luchar. Tengo, dame la siguiente, por favor lo que llamé el apoyo, que son cosas por que luchar. Cuatro muchachos grandes, seis muchachos chiquitos, mis hijos, mis hijas, mis nietos. Lo que está a la derecha, por, 30, no, por madre, 38 años, que me estaba esperando. Sigue, por favor. Eso que está ahí, junto con todo aquello, la oración la oración de los amigos, la oración de la familia, el rosario que mi esposa me mandó que tuve conmigo toda mi vida, toda mi, mi estadía en la clínica, aunque no supe usarlo. Pero yo sé que a la noche no quebraban todo por mí, amigos. Y gente que yo no tengo la menor idea quién carajo son, pero que se preocuparon por pensar en mí y por unir sus fuerzas espirituales para ayudarme, El chiquitico, el perrito que es de Gabriela, pero que es más amigo que de ella. Hasta los pejecitos de la casa. Dame las dos anteriores, por favor. Incluso tengo aquí conmigo, y voy a permitirme leer, porque está entre la gente que está en el chat esta noche. Una de las llamadas que yo cogí en el momento que podía cogerla, que te decía: Anoche te llamé por dos razones. Uno, para escucharte, por pues los mensajes de texto no tienen emoción ni voz. Y dos, para decirte que estoy contigo, que no está solo en esa habitación. Y me faltó decirte lo segundo. Cosas así hacen que la vida tenga sentido. Que tú digas, no me voy a rendir. Voy a luchar contra todo y contra todos. Y el fin final, el objetivo final fue esa foto de la derecha, en que los muchachos, y digo muchachos porque yo soy el mayor que ello, me hicieron esa despedida como muchos otros. Muchos otros que eran compañeros médicos y que estaban tan mal como yo, y que también, gracias a Dios, lucharon y salieron por el cariño de ellos. Y yo creo que esa foto, más que despidiéndome, o están contentos que yo me voy, es que están contentos porque lograron quitarle una víctima a la muerte. Dame hacia adelante, por favor. Entonces, fíjense lo que yo decía, una más, por favor, y una más después de esa. El certificado médico. Dice síndrome de estrés respiratorio agudo grave, edema agudo pulmonar no cardiogénico, daño miocárdico por miocarditis, hepatitis, pancreatitis multifactorial, tromemorfia pulmonar subsementaria izquierda y lo que es peor y es lo que más daño hace en las fases iniciales, una tormenta inflamatoria secundaria. Cambio a esas positiva, por favor. Entonces viene la que llamamos recuperación. Salí para mi casa contento pero sin poder manifestar esa alegría no tenía la fuerza para hacerla mi familia no pudo buscarme me trajo a mi hermana porque queríamos cuidarlo a al máximo mis hijos a mi esposa que me estaba esperando en casa a mamá de la clínica pasé por casa de mamá y la vi de lejos lloró y lloramos los dos y vine a la casa y ahí comenzó de nuevo el aprender a caminar por mí mismo porque daba 10 15 pasos y me estaba asfixiando, el aprender a respirar de nuevo. Ahí tenía, en el patio, no tenía el oxígeno conmigo, y Cacodur como yo soy, cogiendo sol en ese momento, me decían, tienes que comenzar a caminar 15, 20, 30, 40, 50, 100 pasos en un periodo de tiempo determinado, y con el guardia que tengo aquí en mi casa atrás mí peleándome, yo caminaba ciento y pico, 200 500 hasta mil pasos diarios. Porque luchaba conmigo mismo porque no podía estar indefenso, desprotegido, dependiente. Pero dependiente que tenía inicialmente que ayudarme aquí en la casa a cambiarme, a vestirme con la famosa media de compresión todavía, y sentado todo el tiempo. Porque no me valía por mí mismo. Sigue, por favor. Sigue, por favor, terminame la otra. Mi sitio favorito, favorito, no, anterior. Mi sillón favorito, la anterior, por favor. Con una Biblia y el tanque de oxígeno. La foto de la izquierda mía, derecha de ustedes, viendo para afuera, encarcelado, sí, preso, la breja de la casa, pero viendo para afuera porque no podía salir, no debía salir, no estaba en condiciones de todavía salir y dependía de un tanque de oxígeno. Porque mi por pulsosímetro marcaba buenos niveles de oxígeno, pero me cansaba y la tos todavía no me dejaba. Quienes hablaron conmigo esa época, recuerden que cada tres, cuatro o cinco palabras había un exceso de tos la misma tos seca que produjo mi ingreso inicial. Poco a poco me desteté del oxígeno, seguí de cabeza dura, comencé a caminar, veía a los vecinos, tomé fotografías, vi pajaritos y comencé a caminar 2, 3, 4 kilómetros diarios. Gané peso de nuevo, perdí casi 18, 20 libras creo que fue. Los pantalones todos se me caen. Me puse camisa por primera vez y zapatos para ir a la clínica, me sentía raro con una camisa, estaba en camiseta, en pantalones cortos, pero... Comencé a vivir. Dame la que sigue. Pero en esa recuperación, lo más doloroso para mí fue que mi esposa, mi compañera, quien se entregó a mí en mi casa, junto con mis hijos que llamaban, venían, con mi hermana, mi hermano que llamaba, venían, Yamil que llamaba, venían. Estaba aislada de mí. Yo era un extraño en mi propia casa. No era dormir para los pies, era dormir en otra cama. Era llevarme la comida con todo el cariño y el amor del mundo, pero una bandeja con cosas desechables para que yo pudiera comer lejos, ella allá yo aquí, para que yo rezara allá y ella en otro sitio. Hasta que las pruebas salieran negativas y ella pudiera juntarse conmigo, compartir conmigo de nuevo. Y eso no tengo cómo pagarle a ella esa entrega por ese sacrificio que hizo Sigue, por favor. Entonces, poco a poco veo a los demás, veo que fui afortunado, Todavía hoy me llegan informaciones de que tú eres afortunado, de que tú sobreviviste, de que te tienen vivo para algo, que tú estás a punto de morirte. Y yo realmente tal vez no lo sentí, porque la enfermedad te abarca de manera tal, te absorbe de manera tal, que tú te entregas a lo que Dios quiera, a lo que el otro quiera, porque hasta las ganas, la fuerza, la interesa para tu lucha se pierde. Y viene el reinicio, el renacer del día. El renacer del árbol. Sigue, por favor. ¿Cómo se manifiesta? En lo que yo llamo la pseudonormalidad. Mis hijos vienen, pero todavía con mascarillas. Inicialmente era por mí. Después por ellos mismos y después porque la norma lo, lo exige. El trabajo. Disfrazado como un astronauta. Los pacientes te ven la cara, te ven los ojos, no saben quién tú eres, igual tú con ellos también. Pero es la vida nueva que nos tocó. Y que debemos... Nosotros o ustedes que están sanos, vivirla para que no pasen por lo que otros han pasado. De la que está en esa foto, mi esposa tuvo la grandísima suerte de tener pruebas de virus positivas con memoria inmunológica, IgG, sin haber padecido la enfermedad, de pido gracias a Dios. Mi hija más pequeña, médico, trabajando, sí, junto con su esposo, padeció la enfermedad más severo que ella, pero también lo de gracias a Dios, los dos sobrevivieron sin complicaciones ningunas. Y los incluyo en mi charla de hoy, de mi experiencia, porque yo sabía lo que se podía pasar. y No quería que la gente que yo quiero lo pasara. Y una anécdota que quiero hacer de la clínica en un momento dado, es que decía que los muchachos, los médicos, los compañeros, los médicos que estuvieron conmigo, discutían todos los días los casos clínicos con entrega no solamente el mío lo de todo lo que estaban a su cargo y un día llamé a, una, a uno de ellos eh, me reservo el nombre ahora pero con mucho cariño y mucho respeto dije, doctora hágame un favor vayan a discutir un poquito más afuera cierre la puerta o hable más bajito porque yo soy médico y aunque no sé de mí o de mí yo estoy viendo lo que está pasando y eso no está ayudando a la recuperación porque, con toda la sinceridad del mundo, hablaban y decían y discutían y para acá y para allá, y tú lo oías. Y eso, oyendo los demás, tosiendo siendo aficiado, tú se cómo te sentías, era una desgracia. la siguiente favor. Pues. ¿Qué aprendí? Aprendí el valor de la unidad de la familia. El valor del amor familiar. Y digo la familia porque sin eso no hay nada. Es lo que te obliga a luchar, es lo que te obliga a ver que hay un después. Es lo que te obliga a no rendirte sabiendo de que tú estás compartiendo tu carga y tu dolor con ellos. Porque en esta enfermedad, y es lo que yo les digo a veces a los pacientes o a los amigos en el trabajo, aparentemente en nuestra sociedad solamente sabe lo que es el COVID, quien lo tiene formal y el familiar de quien lo está padeciendo. Y la alegría la siente quien se siente un familiar en su casa y el dolor se queda con el que tiene que enterrar un familiar sin ni siquiera poder compartir con él en su agonía, con sus momentos finales porque lo llevan envuelto en algo, en un ataúd y ni siquiera puede recibir el, agul, el último adiós, el último, la última compañía de su gente querida. El valor de los amigos. Los amigos, como la familia, no creo que haya una línea divisoria entre ellos. Hay amigos, hay amigos y hay conocidos. Pero en este caso particular, yo recuperé gente que tenía años que no sabía que estaban ahí y que estaban ahí conmigo de la distancia. Recuperé los que estaban cerca de mí e hice amigos nuevos. No solamente con el grupo de médico que me trató, no solamente con el grupo de los que tomamos el club ahora, que podemos abrazarnos porque teóricamente no nos contagiamos, sino con todos aquellos que me dieron el apoyo Expresando, preguntando y haciendo el mejor esfuerzo por apoyarnos unos con otros, con comida, con visita, con una llamada, como tú estás. Aprendí que hay mucha gente mal intencionada o mucha gente bien intencionada, pero que se lleva de los que dicen los demás sin valorar el origen real de la fuente, porque muchos conocidos míos los han matado tanto vivos, aunque haya muerto después. Y tuve la casualidad de que en un momento dado, yo cogí el teléfono, revisé uno de los grupos a los que pertenezco. Y en ese momento alguien con la mejor buena fe y con todo el dolor del mundo decía, hermano, roguemos por Gabriel que acaba de entrar en coma. Y le estaba leyendo mensajes y respondí, no hermano, yo estoy bien, no sé quién dijo eso. Entonces, démosle apoyo a la familia, démosle apoyo a los amigos, démosle apoyo al enfermo, pero cuidamos... Cuidemos la forma en que lo hagamos, cuidemos la forma en, lo, en que lo abordamos, lo que le decimos, lo que preguntamos, porque no siempre se hace un bien haciendo algo. Aprendí a que hay que valorar lo que tenemos, porque el día más claro llueve, tú estás bien y una cosa cualquiera te descompensa. Aprendí que lo material no tiene sentido porque tú haces nada con ello. Lo que para mí es mi vida, mis aviones, mi cámara, mis, mis libros, mis cosas, se perdió. el carro. ¿Y qué le di valor? A mi familia. A mi perrito. Tenía madre desesperada, en medio del rebu que había, compre comida para los pejecitos, compre comer los pejecitos, pues no vamos a morir los por falta de comida porque no hay quien los cuide. Aprendí que las cosas mínimas de la vida, las cosas delicadas de la vida, las cosas que vemos todos los días, son las que nos dan una razón de ser y de vivir. Ya mi nieto me, me asocia con mariposa. agua es mariposa. Pero quiero que vea el atardecer, el amanecer, que mis hijos, que yo, que los demás vean. Y lo que a veces uno en su romanticismo a veces medio bobo, no aprecia. Le demos valor a eso. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué aprendí? Que tú puedes ayudar. Tú puedes ayudar compartiendo esta experiencia que para mí fue dolorosa, pero como dijo mi psicóloga de cabecera, sacar lo que tú sientes de dentro ayuda. Porque de las cosas que yo no dije, fue pues cuando vine a la casa, las pesadillas. Dormía solo. Aquí también en mi casa, en mi casa, dormía solo. Y me despertaba noche con pesadillas, con miedo, con terror, recordando, viviendo, viendo en sombras, viendo, oyendo sonidos. Pesadillas que con oración, con apoyo, con tiempo, también desaparecieron. Otra forma de ayudar, reintegrarme al trabajo y a la sociedad. Otra forma de ayudar, que también algunos dicen que es válido, otros dicen que no es válido donar plasma. No sé por qué tiempo se pueda. No sé cuántas veces se pueda hacer. Y así como con entrega y amor se da algo de uno a otra gente que lo necesita y que muchas veces ha mostrado ser efectivo, en cierta manera también, perdón, me crea una especie de dilema moral. Porque no siempre tú puedes dar, ni por la frecuencia, ni por la frecuencia, ni por la demanda que hay de gente llamándote amigos, no amigos, para gente que tú no conoces. Gente que tú no conoces. Y conociendo como, tú no, como me siento mal, porque tengo que decir que no, porque ya lo hice con otra persona, que la frecuencia de hacerlo no me lo permite. Pero sin embargo, es una forma de agradecer a la vida en que tú fuiste bendecido, que volviste y que puede ayudar a otro, de otra manera diferente. Dame que siga, por favor. Esta caricatura yo lo subí al chat de los rotarios hace un tiempo largo atrás. Y es algo que no entendemos nosotros. Dice, pero solo fue una fiesta chiquitica con pocos amigos. Le dice la muchacha a la muerte que está a su lado. Tengo que irme ahora. Y dice, sí, así es. Lo que pasa es que una fiestecita en medio de la pandemia es peligrosa. Pero no te preocupes que tu mamá, tu papá, tu abuelo viene con nosotros también. Tal vez con un mensaje sarcástico, cruel, doloroso, sobre todo nuestros jóvenes, vean que esto no es que no es una cosa política, que tal vez se mal en un momento dado, pero que tiene una realidad latente. Que la juventud no te va a eximir de que la sufras. Y que aunque tú no la tengas, se la vas a llevar a otra gente. Y es una reacción en cadena que es potencialmente fatal. Lo doloroso para los abuelos, y yo soy abuelo, no ver a los nietos, no abrazarlos. Que nuestros padres no nos pueden tener en su casa y no entienden el por qué 100%. Por eso con paciencia, con educación, con cuidado, con cierto grado de participación de cada quien. Va a ser que en la foto de la derecha seamos una mejor nación, que juntos podamos lograr combatir, disminuir la enfermedad, ayudar a los que están. Y aunque yo creo particularmente que llegó para quedarse, cuando vuelva a aparecer un rebrote de nuevo, haya más médicos capacitados, más médicos descansados, más camas disponibles, más medicamentos disponibles y apropiados y examinados, más enfermeras con el mismo deseo de ayudar y trabajar que la que tuve la suerte de tener conmigo. Dame la siguiente. Esto no creo que lo puedan leer, pero pueden tomar una foto de la pantalla y leerlo. Son unas recomendaciones que el CDC de Estados Unidos dio y yo lo encuentro marcadamente útil para la vida diaria. Porque no hay que vivir en pánico, no hay que vivir con miedo, no hay que vivir trancado en la casa porque esa burbuja de salud tampoco es buena. Hay que exponerse de manera gradual para crear algún tipo de memoria. Ahí dice los riesgos bajos, medios, intermedios, la mascarilla, el contacto con la tos, el estornudo, qué hacer, qué no hacer. Y dice, sobre todo al final, que el interior es más riesgoso que el exterior en espacios abiertos. Los espacios estrechos son más riesgosos que los espacios grandes y ventilados. Alta densidad de personas es mucho más dañina que en baja densidad. Una exposición larga es más dañina que una exposición corta y por eso es que los médicos están cayendo. Porque están trabajando con niveles de carga viral sumamente altos por su exposición al medio. La otra parte habla del estornudo, de la capacidad del virus de sobrevivir, una serie de cosas por ahí. Dame otra, por favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir la vida. No... Como tal vez yo tuve un momento dado, cabibajo, pensativo, contemplando como señor elegido. sino como este viejito que encontramos en la calle, en la sierra, camino a, a, la, ¿cómo se llama? A Teró Hondo, tocando en la calle. Sin razón ninguna, el solo. Y mi primo que va manejando se paró y tocó y tocó y cantó y bailamos en la calle. Y esa es la vida. Hay que vivir así. Sin preocupaciones, pero con responsabilidad con la familia, con los amigos, con el sentido de haber cumplido. Dame la última, por favor. Y esto, no sé por qué es esa fecha, pero me llegó ese día de las cosas que me han llegado de manera coincidencial, pero que han tenido mucho que ver con mi vida. Y dice, y fue realmente ya para finales de abril en que yo me recuperé de manera total. El pro proceso ha sido duro y aún no termina, pero Dios me ha mantenido de pie. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Señores, yo espero no haberlo aburrido, yo espero que hayan sentido que lo que dije fue personal, pero que yo creo que todos debemos compartir esta experiencia para que nuestros seres queridos no la sufran. Y si la sufren, sepan que nosotros también como sanos, como familiares, estamos sintiendo el mismo dolor que ellos que ellos no están solos. Esto es cuestión de paciencia, no desesperarnos durante el proceso, porque como toda enfermedad tiene un periodo en que comienza lentamente, se agudiza, se incrementa. La medicina espiritual, Dios, la medicina familiar, la medicina de los amigos y la medicina de los médicos, la medicina del hombre. Pero sobre todo el deseo de luchar, el deseo de no entregarse, el deseo de no rendirse, de volver, es lo que nos va a sacar del hoyo y no vamos a tener vivos. Les agradezco su atención, su comprensión y su paciencia conmigo. Buenas noches. Bueno, vamos a darle las gracias, a Gabriel, y creo que es lamentable. ¡Aplauso! Que... Ok, Marisol, continúa. Señores, buenas noches. Gabriel, de verdad, un aplauso. Muchas gracias, Gabriel, por plasmar desde, desde tu vivencia lo que es el COVID. Nosotros podemos escuchar noticias, nosotros podemos eh, escuchar rumores, señores, pero Gabriel, de verdad, te encargaste de hacernos sentir lo que era vivir el COVID. Yo estoy... Eh, particularmente eh, muy tocada gracias porque uno muchas veces eh, peca de de actuar sin entender lo que esto conlleva ha sido muy ha sido una tarea muy difícil pero ha sido también una enseñanza una enseñanza que nos dice a nosotros que la vida es un regalo y lo damos por sentado pero es un regalo gracias